Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz día para todos. Hoy le damos gracias al Señor por esta nueva jornada que el Señor nos permite vivir. Vamos a agradecer a Dios este día, a encomendar también nuestros proyectos, nuestras intenciones. Lo que hoy vamos a hacer, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Señor, en tus manos nos ponemos. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a meditar. San Mateo capítulo 18, versículos 12 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas, se le pierde una. ¿No deja las 99 en los montes y va a buscar la pérdida? Si la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de su padre que está en el cielo que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, queridos hermanos, pues miren cómo el Señor nos expresa su amor, su cariño. Nos busca nos lleva sobre sus hombros y hace una fiesta. Este Evangelio nos expresa precisamente ese amor inmenso de Dios por nosotros. Que cada día que los hermanos lo busquemos, nos dejemos buscar, nos dejemos encontrar y nos dejemos amar por el Señor. Feliz día. Los guarde.